Como hacemos todos los viernes, abrir este segmento especial para nosotros es muy, muy grato, ¿no es cierto? Nos provoca una, una gran alegría, una gran felicidad y una satisfacción especial poder eh, presentarles cada viernes a emprendedores, ¿no es cierto? A personas que, eh, desde su propia iniciativa, arriesgando su capital, ¿no es cierto? Eh, con su ingenio, con su talento, su esfuerzo, su sacrificio, pues sacan adelante interesantes emprendimientos. Hoy tenemos una gratísima visita, quiero eh, saludarla, agradecerle la invitación que le hemos hecho a Marta Ramos. Ella es eh, propietaria de los productos Cochalo. ¿Qué dice Marta? Buenos días. Además está señora. hermosa con su sombrero de, de, de cholita cochabambina. Muchísimas ¿Ah? gracias. Un placer. Primeramente agradezco a Vía Yala y a este programa el habernos invitado a la empresa productos Cochalo. Y bueno, una vez más le agradezco porque este es el incentivo que necesitamos los microempresarios. A veces eh, de otras formas tratan de apoyarnos, pero no, este es el, el incentivo ahora actualmente que nosotros necesitamos que nos apoyen así con programas para que conozcan a nivel nacional e internacional nuestros productos. Ya que Bolivia eh, tenemos productos naturales, productos ecológicos, verdaderamente Bolivia es un país muy rico en cuanto al alimento natural, en cuanto al alimento ecológico. Y es por eso mi, mis agradecimientos de todo mi corazón a este programa, a Viayala Yala, por haberme invitado. No, por favor, Marta, un placer. Muchísimas gracias. Eh, ahorita vamos a empezar a hablar de la producción, que, que ofrece, qué tiene la, la, el emprendimiento Cochalo. Pero antes me gustaría que eh, nos cuente algo de usted. ¿Sí? Usted es Cochabambina. <risa> no. Yo, no, no, no eh, pero eh, sí el alimento viene del departamento de, de Cochabamba, ¿Usted es paseña? de Clisa, Paseña, de, de, ¿Usted Paseña, Paseña emprendedora. Correcto, usted es licenciada, sí ¿qué estudió usted, Marta? Bueno, yo estudié licenciatura, saqué mi licenciatura en psicología. ¿En psicología? Sí, entonces eh, a partir de la pandemia tuvimos que cerrar la oficina, eh, tuvimos que estar uh, con una y otra cosa, ¿no? Gracias a Dios a que eh, siempre tuve esto de emprender algo más aparte de mi carrera, y, pero, pero, pero con un algo que siempre llevé adentro que es eh, el que cada niño boliviano consuma lo que naturalmente como bolivianos consumíamos antes, que son las lauitas tanto por el frío, y si se dan cuenta la gente de antes, 70 años y seguía trabajando la tierra, pico y pala. Pero hoy, veámoslo, si 70 años están trabajando el pico y la pala. Entonces, yo quisiera que los niños vuelvan a tener esa misma nutrición que teníamos antes. Que, que lleguen a sus 70 bien fortalecidos. No, no, no, no, no, como tal vez es actualmente, ¿no? Y, y que... que, que esa juventud, esa niñez vuelva a fortificarse. Buenísimo. Yo le pido con todo mi corazón a las señoras madres de familia, volvamos a dar estos productos es, naturales, sanos. Hagámosle conocer las lauitas al, al niño. Si usted, si usted mmm, le da una sopita, una lauita de, de choclo, el niño lo va a recibir. El niño lo, lo va a probar y le va a gustar y va a ir consumiendo este producto hasta su juventud. Bien. Inclusive en el cuartel mismo les dan la jancaquipa y eso les mantiene y les fortalece en sus huesos. Entonces, mamás, volvamos a dar estas ricas sopitas, laguitas a nuestros hijos, que si realmente queremos que lleguen fuertes y nutridos cuando sean jóvenes. Seguro que sí. Bueno, ya, ya nos entra, adentramos, digamos, de, de lleno a hablar un poco ya de la de la producción. Pero antes una cosita más, Marta, si me permite, es el primer emprendimiento que hace o ya tuvo otros antes. No, en cuestión alimentos es, es el primero. Es, es el primero y o sea por dónde empiezo. Mis papás tenían el restaurante el Cochalo. entonces siempre. Sí, Así se pro... llama el restaurante. El restaurante. Y, y, que ya no lo tiene más. Y, ya no, ya mi mi mami ya se puso delicada, ¿no? ¿Sí? entonces ya, ya lo fuimos dejando, entonces lo que más eh, yo, yo tuve es hacer algo en seco, cosa de que conozca también sí, cada departamento. sus papás en el restaurante ofrecían comida cochabambina? Por supuesto. ¿Y la lagua por, era su especialidad? También, ¿o también, o cómo? también. O sea, las este es un poco recoge esa herencia y dice, vamos adelante con el emprendimiento. Claro, ¿Sí? porque a la final todo paseño tenemos trascendencia también cochala, ¿no? Y todos, no? ¿no? ¿Cómo no? <ríe> ¿Cómo no? Es verdad. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Eh, decide Marta un buen día... Voy a ir adelante con el emprendimiento. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto tiempo? Eh, en plena pandemia. Sí, gracias, gracias a Dios eh, hubo eh, un llamamiento eh, por los canales hacia el Ministerio de Desarrollo para hacer eh, el emprendimiento de la billetera, mm, billetera móvil. ¿no? Entonces eh, yo, yo me fui a hacer estos un poquito trámites, ¿no? a ver qué es, cómo es, cómo se va a trabajar con la billetera móvil. Entonces nos abrieron el Chuquiago Marca. Ya. Para hacer, la eh, en, esa vez era eh, con el doble aguinaldo, ¿no? Ya. Entonces ahí emprendimos, ahí así, hacíamos como ahora nuestro stand, productos cochalo Y abríamos nuestro stand y en una hora ya no había nuestros productos Bien. Eh, la base, la materia prima es el maíz Maíz, así es, todos nuestros productos a base de maíz Hay países, hay culturas, sobre todo de los pueblos originarios de este lado del mundo donde consideran que el maíz es el principio y el final de todo. Así es, así es. Impresionante. ¿Sí? Aquí medio que no, ¿no? Es que tenemos mucha variedad en Bolivia. Cierto. Y aquí le llamamos choclo, ¿no? Choclo. Le así llamamos del choclo, ¿no? Sí. Así que, bueno, esa es la materia prima. A partir de ahí surge la, la iniciativa de empezar a hacer productos derivados del, del maíz. Así. Productos derivados del choclo. ¿Es así? Es así. Buenísimo, aquí nos ha traído justamente Mar, eh, Marta algunos de los productos que ella tiene en su línea y estamos viendo algunas imágenes también, pero eh, estamos viendo en principio la materia prima que son los choclos y allí estoy viendo un choclo que es el conocido, que es el choclo amarillo, blanco, no sé blanco. cómo se llama Blanco, correcto, pero hay, hay uno, uno que tiene un tono más oscuro, no es, aquí entre los que usted trajo Marta Sí, es el choclo morado Allá está, el allá morado, en el rincón, sí. en el rincón, ahí en la esquinita lo tiene no en los platillos, sino en los choclitos. A ver si lo si logran verlo. Ya va a llegar ahorita la cámara. Ahí está. Está pasando por ahorita. Ese, ese, ese, ese. ¿Eso es teñido? Ese sí. ¿O es, sí, ¿o es así es? el choclo? Nace no, así. es un proceso que se le hace al choclo. Ajá. Entonces, este es el choclo morado en el cual se usa para el api. Aquí eh, en La Paz es muy con, consumido el api en la mañana para tomar un riquísimo api morado, también yeah. tenemos el api blanco. Y esta combinación del api blanco y morado lo tenemos ya. así. A ahorita ahorita y... vamos a mostrar vamos a mostrar el producto ya elaborado. Pero en todo caso, esa es la materia prima. ¿Estos choclos es... de dónde los, de los, los traen? Valle de Clisa. ¿Valle de Clisa? Sí. ¿Importados directamente desde Clisa? Clisa, Clisa, neto. Ajá. ¿Qué significa que sean de Clisa y no de otro lado? ¿Qué tiene Clisa que no tengan los otros lados para <ríe> producir ese choco? Como bolivianos sabemos que nuestra tierra... Tiene también muchas variedades, tenemos el oriente, el occidente, entonces es muy diferente la tierra, Ajá. es muy diferente la tierra altiplánica que la tierra del valle, De acuerdo. es, es más húmeda y produce más. Eh, no sé si ustedes notan, un cochalo es pues así, así, <ríe> y un paseño es así. <ríe> entonces, ahí también podemos ver la diferencia, ¿no? O sea, ese, ese es el alimento. Y, y bueno. <ríe> aquí está. Bueno, empezamos entonces a desandar un poco los productos. Aquí justamente Marta hacía referencia a este api, ¿no es cierto?, que tiene una particularidad, no sé a quién se lo muestro, aquí te lo muestro, perfecto. Eh, tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que ahí vamos a evitar el reflejo. ¿sí? ¿Qué tiene este, este api? Este es morado y a la vez blanco. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo, no, cómo este se es, eh, El que tiene usted es el api morado. Morado. El api morado. Primeramente, eh, este api es casi instantáneo porque eh, la ama de casa tiene que hacer hervir un poquito de agu agua. Ya. Una vez que está hirviendo, disuelve el contenido en agua fría ya. y lo vierte a esa olla que está hirviendo. Que lo deje hervir unos 15 minutitos y ya tiene el api. Así, Así, de sencillo, de Así de sencillo. Así de fácil. Buenísimo. Bueno, este es uno de los productos, eh, maíz morado molido. ¿Qué otro más tenemos por acá? A ver, vamos a ir, vamos a ir repasando. Bueno, en cuanto eh, ahí mismo, aquí se ve sí, el perdón. blanco. Sí, eh, no lo traje blanco. ahora el blanco, pero viene también de este tipo de maíz, que es el, el maíz blanco. Correcto. Y, y también con ese se hace el api blanco. Correcto. Ahora estoy viendo aquí que son diferentes, ¿no? Este es ¿Sí? más parecido al mote. A ver si se entran a los platitos. Este es más parecido al mote, mira. Es, es, grandes. ¿Tenemos es, en, es grande. Tenemos en cuestión del de, eh, choclo sí. variedad. Hay grandes y pequeños. ¿Ya? Entonces, es una variedad que, que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Este, este es eh, otra variedad, obviamente. Otra variedad de choclo. Este es un choclo, es un grano más chiquitito. Y es amarillo. ¿Y este es para hacer pipocas? No. Ese es, es, hay otro es, para es otro, es es muy ustedes diferente Ustedes no producen eh, esa no, línea. No, no, no, no, no, no. ¿Qué es el que está al siguiente? Es Ese el, el, Wilcaparo, el Wilcaparo. Pero es Wilcaparo al horno. Ese es el Wilcaparo ya horneado. ¿Ya? Acá tenemos el Wilcaparo eh, crudo. ¿Ya? El Wilcaparo, este, este no es Wilcaparo. ¿Este qué no, es? No, este, no, negrito. No. Eh, este negrito. Este negrito es el morado con el, el cual ajá. se hace el lápiz. Perfecto. Excelente. Y el huilcaparo. El, el huilcaparo entonces es una, una variedad de, de maíz, una variedad sí. de, de, de choclo. Ese aquí es el aquí el huilcaparo. Tenemos, mira, aquí lo vamos a mostrar. Sí, esta es la... ¿Y este qué sería? ¿Este es una para una sopa? No, Para ahí, un jugo. ahí mismo se ve. Es un de, para un desayuno o para un jugo también. Ah, buenísimo. Es el, huil, el huilcaparo tiene bastantes propiedades, bastantes vitaminas. ¿Ya? Este tipo de maíz, eh, ya sea horneado o crudo, ¿Ya? contiene Ácido fólico. Bien. El ácido fólico nos ayuda a prevenir el Alzheimer, ya que es un apoyo a nuestro cerebro. Buenísimo. Will Caparo. Sí, es muy bueno que les den esto a los niños desde temprana edad y también a las personas mayores para evitar el Alzheimer. De acuerdo. Ahora, una pregunta. La. ¿Estos preparados ya vienen con azúcar o hay que añadirle? No. no ¿O, no, tienen, o no, no necesitan? No tienen nada de azúcar. La persona puede añadir a, a gusto el azúcar. Ya, correcto. Este es el Tojori, ¿Qué sería el tojorí? El tojorí es una mezcla del maíz blanco y el maíz wilcaparo. Ajá. Ese es el tojorí. Ya. Entonces, eh, ¿Y es, esto lo también que, es lo para Lo que el estoy rico. notando en la parte de atrás es que además de la que igual se prepara como el, como el api morado, ¿no es cierto? Como, Así es, ¿no? la preparación casi es la misma. Pero aquí, que lleva aquí, estoy viendo, aquí estoy viendo algo acá, ¿qué serían estas? Chancaca, ah. es la chank, su, su dulce natural. Para aquellas personas que son diabéticas y que no pueden consumir azúcar blanca, entonces con esa chancaca lo pueden endulzar. Buenísimo. Esto se toma caliente, se toma frío. Caliente, caliente. caliente. y ahora también, ¿no? O sea, a los jóvenes más que todo les gusta frío. Ya, correcto. Eh, sigo curioseando, estoy buscando aquí, a ver qué más tenemos, qué otro producto. A ver es qué la más Es la Jancaquipa. Jancaquipa. Esta este la, ya es para sopa. Para sopita. Sí. Es una riquísima sopita. ¿Qué es la jancaquipa? Aquí tenemos el maíz amarillo. La jancaquipa viene de ese color de maíz, ya. así como está en la portada. Ese color de maíz al horno. Se lo hornea a cierta temperatura, ya. luego se lo muele... Lleva sus aderezos y ahí se obtiene tal cual está en la figura. Buenísima la agüita de jancaquipa. El agua. El agua O de sea, hankayipa. tiene esa, esa textura, digamos, del agua, sí. que es un poquito más espesa que la Espeso, sopa. Espeso. ¿No es cierto? Sí. ¿Y esta para qué sirve? ¿En, en qué nos ayuda, por ejemplo, que, quien consume esta, esta sopita? Ya, yo creo que todo, agua. todos los que han ido al cuartel conocen esta sopita, porque mayormente a veces les dan esta jancaquipa para fortificar los huesos. Bien, buenísimo. Eh, seguimos curioseando por acá. Ah, esta es al agua, se dice, ¿no? Eh, al agua. Esta viene aquí. del maíz blanco. Mira nada más. Esta sí que es una sopa espectacular. El agua de choclo. L'agüita de choclo. Qué deli. Qué deli. Ahí la tiene. ¿Sí? Que viene así. Ahorita la van a... Vamos a, vamos a voltear. Y aquí está, mira. Dice, haga hervir pollo o res en dos litros de agua. Zanahoria, nabo, apio, disolver el contenido del agua con una taza de agua fría hasta que no haya grumos. Vierta el caldo hirviendo, remover y dejar cocer por cinco minutos. Seis platos te rinde este, esta presentación. Así es. Hasta seis platos. Seis platos buenísimo, y así en cinco minutos minutos la ama de casa no tiene que estar tardando mucho, a veces uno llega tarde a la casa y bueno, meterle directamente a un caldito, a un consomé que haya preparado día antes y ya está, ya está la, la, la, la agüita así de fácil son nuestros productos, buenísimo bueno, creo que hemos presentado todo Sí, hay sí, alguno ya. que no, no, no llegó hasta acá? No llegó el multicereal. Multi ¿Cómo sería eh, este? El multicereal es la combinación de estos cereales, eh, este, este tipo de maíz, pero a la vez que lleva cañagua, lleva amaranto, es una combinación de muchos cereales. Ya. Ese es el multicereal. ¿Y eso y, se prepara como jugo? Como jugo, como a jugo. un jugo, se le añade a un jugo. Usted hace un juguito de plátano con leche, papaya con leche, agarra una cuchara y lo mete a, a lo que está licuando y ya está y lo, lo está vitaminizando ese, ese jugo, es bueno que les den eso al, a los niños a los jóvenes, a que tomen un simple tecito a veces como paseños más estamos que darles un tecito en la mañana y las guabas se van desnutridas al colegio ¿cómo van a aprender si no les nutrimos desde la casa? lo primero que tenemos que hacer mamás nutramos a nuestros niños desde la casa y van a ver cómo vamos a evitar estarlos llevando al hospital, que estos acarreos, más bien vamos a tener niños sanos, juventud sana. Qué bueno, excelente, gran mensaje y, y lindos productos. Eh, me imagino la gente tiene ahorita en el pie de pantalla está apareciendo el número de teléfono, el celular al que pueden llamar para, para hacer sus pedidos o las consultas que quieran eh, con, eh, con Marta. Eh, es el 730, para quienes nos siguen a través de la radio, 730-28-341 730-28-341 Allí pueden pedir estos productos Cocharo. ¿Tienen alguna tienda, algún lugar donde los venden? ¿Cómo es el sistema de comercialización que tienen en el emprendimiento, Marta? Sí, estamos en dos galerías Que es la Galería La Bolivianita eh, Made in Bolivia que está sobre la vaya al frente de Cotel la otra galería eh, está en la Potosí eh, es la galería bolivianita eh, que está al, eh, al frente de la casa del pueblo y luego recientemente ingresamos a las tiendas de Emapa Bien. en cualquier sucursal de Emapa pueden encontrar nuestro producto Excelente. ¿están en redes sociales? Uh, poco, poco. <risa> poco Facebook sí. Eh, poco, no muy poco, sí. es, es el WhatsApp, ¿no? Este teléfono sí si es WhatsApp. Así es. Ahí pueden comunicarse de manera gratuita. Eh, esta es una página web que, en la que estamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es ¿Cuál es esa página? Uh, ¿Es www eh, uh, ¿sí? sí. ¿Qué sigue? www ah es, ah, es Facebook. En Facebook están. Entonces están en Facebook. ¿Sí? sí. Búsquenlos en Facebook como Productos Cochalo. Así, Así, es. Así tal cual, mm. con C nomás. Yo pensé que era con K y con una apóstrofe, <risa> nada. Por otro escóchalo, ahí lo tienen en pantalla. Están en Facebook, pueden ingresar allá. Ahí está el catálogo completo. Fíjate, ahorita lo estamos mostrando a quienes nos siguen en la tele. Eh, está ahí el número de teléfono, está el catálogo completo de, de los productos que están ofreciéndoles a ustedes, ¿no es cierto?, con sus especificaciones y todo lo demás. Así que esa es la vía de contacto para adquirir estos productos. ¿Cómo están los precios? Bueno, eh, Productos Cochalo siempre va apoyando a la canasta familiar del ama de casa. Estos productos lo, lo van a encontrar a 6,50 centavos. 6 bolivianos, 50. Con 50 centavos. ¿Ya? O sea, es muy accesible de estos al bolsillo productos? familiar, cualquiera de estos productos. Eh, en realidad deberían estar con un mayor costo, ya que son ecológicos. Pero nosotros nos, nos vamos a que más que todo la ama de casa, hasta por el precio, se lleve una alahuita y haga consumir a las guaguas estos productos. Buenísimo, excelente. Ahí tienen entonces este, este nuevo emprendimiento que para nosotros eh, nos parece buenísimo. Es, son productos nutritivos que vienen muy bien. Hacía mucho énfasis, Marta, en los niños, en los jóvenes, que son obviamente los que están en etapa de formación y requieren tener una buena alimentación al principio para que al final del viaje igual estén bien. Pero digo, sí. personas de la tercera edad, mayores también, por supuesto, estos productos siempre por vienen supuesto. bien. Por supuesto, ¿no? yo les recomendaría mucho que eh, consuman este Wilcaparo. El Wilcaparo les va a ayudar a prevenir este problema que ahora tanto se menciona, ¿no? Como es el Alzheimer. Así que vayan consumiéndolo. Tenemos una infinidad de productos que realmente no necesitaríamos como bolivianos estar consumiendo pastillas y todo eso. Sí, nutrimos a nuestros niños, nuestros jóvenes, pero a la, ya, ya cuando estemos un poco mayorcitos también volver a tomar estos productos nos van a ayudar muchísimo. Definitivamente. Eh, bueno, es un, un lindo emprendimiento, Marta. Te, le, les deseamos todo lo mejor. Eh, no sé si es un grupo de personas, es la familia, es solo Marta. ¿Cómo, cómo, cómo funciona? ¿Es un emprendimiento familiar? Eh, sí, yo con el apoyo un poco de mis hijas de las hijas, sí. que son las que están acompañando entonces, así es. buenísimo, muchos éxitos muy buenas ventas, que les vaya muy gracias. bien nos ha encantado conocerte y por supuesto, desearles lo mejor que tengan un gran 2023 con la consolidación del emprendimiento, que sigan creciendo, que diversifiquen, que ojalá tengan muchos más productos, pensando en la salud y el bienestar de nuestra, de nuestra gente que es, es en gran medida, la vida se resuelve según lo que uno come, dice, ¿no? Así es, ¿No? Así, es. así es muchísimas gracias, señor gringo eh, gracias, por que realmente este apoyo es lo que necesitábamos, le agradezco como propietaria de Productos Cochalo, gracias por este tiempo que nos dan de poder mostrar nuestros productos a nivel nacional y que realmente mucha gente pueda consumir y probar estos riquísimos productos. Excelente. Aquí se están anotando todos ya para, para, para arrasar con los productos, Marta. El mayor de los éxitos otra vez. Muchas gracias, felicidades por el emprendimiento y muy buenas ventas. ¿sí? Que el del 23 sea el de la consolidación de, del Cochalo. Gracias, gracias. Agarro esas palabras y lo tomo como profético a que así sea, que así sea, todo lo Gracias. mejor bien, eh, un placer como siempre abrir este espacio, un espacio pequeñito humilde, no es cierto, para que nuestros emprendedores y emprendedoras puedan contarnos en qué andan, no es cierto, sus actividades sus propuestas, aquí está delicia que se llama eh, Cochalo, sí, que es justamente el emprendimiento de Marta y que tiene que ver con la buena alimentación, una linda recomendación que hizo ella eh, este me ha, me ha gustado, este Will Caparo, sí, el Will Caparo que está buenísimo Claro, dices Alzheimer y caramba, hasta que no sabes qué es eso o no conoces a alguien que lo sufre, no te imaginas, ¿no? Si este es un antídoto para eso, mira, metele, sin dubitar, ¿no? Sin dubitar. Bien, corremos a la pausa, enseguida volvemos. Qué lindo haber estado con Productos Cochalo. Largo vida, larga vida para Productos Cochalo. Pon el teléfono, por favor, una vez más. Eh, una vez más, pondremos el número de contacto para que se contacten con Marta. ¿Este, este atiende Marta, este teléfono, o quién lo atiende? Sí, yo lo atiendo. Lo atiende yo Marta voy. personalmente, 730-28-341, 730-28-341, que arda ese teléfono de tantas llamadas y de tantas ventas, que vaya muy bien. Muchas gracias otra vez, Marta, todo lo mejor, buen año. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hacemos la pausa, chicos, nos vamos a un cortecito. Tenemos cerrado este momento de emprendedores, les dejo una vez más imágenes del Centro Paseño.